Eh, que es preliminar y pasa de una etapa, antes de esa etapa preliminar hay una fase investigativa. Esa fase investigativa en los crímenes que son financieros o delitos eh, de robo como es este específicamente, esa etapa tiene una fase secreta de investigación. Por lo tanto... Eh,